Esto que ves aquí es una sonda espacial, fue lanzada en 1977 y estuvo involucrado Carl Sagan. Está tan lejos que cuando se le envía un comando hay que esperar más de un día para recibir la respuesta. Se trata de la Voyager 2 que junto con su hermana la Voyager 1 han recorrido nuestro sistema solar y en este momento se encuentran en el espacio interestelar. En su largo recorrido estas dos ondas sobrevolaron primero Júpiter y aquí sorprende el descubrimiento entre muchos de la presencia de vulcanismo en la luna Ivo. Sobrevolaron también Saturno y es aquí donde la Voyager 2 se separa de su hermana y se dirige a Urano. Aquí descubrió 10 lunas, 10 lunas. Y quizás la que más sorprende es la luna Miranda por la presencia de cañones de 20 kilómetros de profundidad. Sobrevoló también Neptuno y es en el 2018 donde pasa al espacio interestelar, convirtiéndose en el segundo objeto después de la Voyager 1 en pasar a este medio. Ambas ondas van equipadas con un disco fonográfico, como decir un acetato pero es de cobre y bañado en oro. En este disco se encuentran imágenes y sonidos de la Tierra entre muchas cosas incluyendo saludos en múltiples idiomas y fue ideado por un comité científico encabezado por Carl Sagan. La idea es que algún momento vida extraterrestre logre topar con alguna de estas dos ondas. Y es aquí donde les pregunto, ¿creen que algún momento vida inteligente logre encontrar estas ondas?